Saludos, soy Israel Banger. En esta hora les quiero, eh, compartir, les quiero compartir con ustedes la solución acerca del de sistema operativo Windows 10 o en otros sistemas si tienen el mismo problema. Resulta que el, el computador, cuando uno lo enciende, se queda encargando controladores, se queda pegado, queda congelado o antes de ingresar al, al escritorio eh, le sucede lo mismo se queda pegado este computador que están viendo aquí tenía ese problema lástima no grabé todo el proceso y no pude, no le pude mostrar, pero igual la solución es la siguiente el computador se, me, se pegaba con, eh, a la hora de, de... antes de ingresar al sistema o a veces me pegaba iniciando el sistema se quedaba encargando controladores ¿qué hice? saqué el disco duro para verificar y lo pasé a este computador con el que estoy grabando que es un 4 i7, más potente entonces, ¿qué hice? al montar el, el, el disco duro en este, me funcionó a la perfección volví y lo monté, mire este es un, un i7, un Ford i7 volví y lo monté el sistema a, a este computador, a este de aquí y se pegaba Resulta que este HP que tengo, este, este que tengo aquí en pantalla ese HP es de un Core i3 y tiene memoria RAM 4GB, muy, muy potente Entonces, me gusta analizar la situación y cierre los programas y algunas aplicaciones que se ejecutan en el segundo plano de Windows 10 Ustedes dan clic derecho aquí en la barra de tareas, en administrador de tareas y en inicio cierran algunas y acá cierran algunos procesos pero esto le funciona por el momento El, el, el, el disco duro, el sistema Ingresa nomás, pero luego comienza a pegarse otra vez el sistema Porque tiene que desarrollar todas esas funciones? Porque Windows 10 es un sistema operativo más exigente Entonces, ¿qué hice? Le monté el sistema operativo Windows 7 Tampoco me funcionó Funcionaba, pero muy lento con Windows 7 Igual Windows 7 ya no, está, ya no lo están ofreciendo, entonces toca quitarlo ¿no? Y decidí montarle Windows 8 y con Windows 8 funciona a la perfección Lo voy a encender Entonces con Windows 8 funciona a la perfección ¿Y por qué le monté a Windows 8? Porque Windows 8 no exige mucho Windows 8 no se le ejecutan tantas aplicaciones en segundo plano Entonces con Windows 8 arranca a la perfección y es rápido con Windows 8 Porque Windows 8 no exige mucho, mucho procesador ni memoria Entonces le monté a Windows 8 y arranca a la perfección Entonces la solución está es montarle un sistema operativo Windows 10 que no exija tanto, o ponerle Windows 8. Y con esa, con esa eh, eh, si le montan Windows 8, van a solucionar el problema, o si le montan un sistema operativo Windows 10 que no exija tanto, porque hay un sistema operativo Windows 10 que es para computadores de, de poco recursos. No lo tengo aquí porque se me ha borrado, no sé en dónde. Yo creo que lo tengo en un disco guardado, si lo consigo, se los comparto en, en la descripción de estos pero la solución es esa, montar un sistema operativo que no sea tan pesado y si no tienen, uno va al chudo, un sistema operativo tipo que sea versátil eh, procuren quitarle eh, funciones al sistema operativo montando el disco en otro computador porque lo otro es que si le montan un nuevo sistema operativo les puede funcionar pero después comienza, a comienzan a, a mostrarse nuevamente los mismos problemas entonces a lo otro sería que le monten eh, le monten le pongan más memoria al equipo y lo otro que también que les quería comentar es que le monté mi sistema mi disco duro de este Core 7 a este computador y funcionó con Windows 10 pero resulta que funcionó debido a que este Core 7 tiene un disco duro sólido y el disco duro sólido le ayuda a arrancar a la perfección al, al ordenador entonces funcionó a la perfección pero es porque es un disco duro sólido pero un discurso normal igual les va a pegar a este porque no lo soporta porque el discurso llega al 100% antes de ingresar al sistema y entonces hacen que se peguen Entonces la solución es esa, ponerle un discurso sólido, ponerle un sistema operativo menos exigente o simplemente montarle Windows 10 eh, quitándole muchas funciones. Tienen que hacerlo de esa forma para que le funcione a la perfección o, pone, o, o le ponen más memoria RAM al equipo al, al que tiene bajo caso que no tiene mucho recursos, no tiene mucha potencia en mi caso que tiene 4 gigas de memoria pero tiene un computador de Core i7 es muy potente, entonces funciona, funciona a la perfección entonces yo quería compartir con ustedes esa promoción. Lo otro es que si tienen programas Adobe instalados en el sistema también les va a exigir mucha memoria y eso hace que el computador corra un poco lento porque esos programas son bastante exigentes, ocupan mucho Mucha memoria. Bueno, eso ha sido todo por mí. Espero que esto les sirva. ¿no? Eh, y no olviden de comentar si tienen alguna pregunta. Chao.